Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Cristo Amén. relativa, vamos a ponemos a un lado del río los hombres y a otro lado las mujeres, relativa si se pone primero la mujer, su marido también el primero, para que pase el marido a continuación su mujer después vamos a hacer así que los hermanos que tengan necesidad de la mañana esta mañana miren que solamente de río ya hay piel estamos llevando ahora simbólicamente también tenemos que la Amén. Al y además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 Esta tarde, Padre mío, por la misericordia que tienes. Ya nos aferramos a lo que dice en tus Escrituras, Padre. De Lucas, capítulo 12, versículo 32 nos dice: No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha fracido daros el reino. Ahora, Padre, con esa esperanza, te suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que seamos arrebatados cuando lleguen nuestras horas, así tu promesa, nosotros tenemos fe. Te lo suplicamos y te rogamos lo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cree en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Acepta a Jesús como único Dios, Señor y Salvador suyo. Pues conforma la fe que usted declara ante Dios y los hombres. Yo lo bautizo en el nombre de Jesús, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya, gloria a vida eterna y la resurrección de los muertos. Amén. Crees que Jesús estuvo tres días muerto y que tercer día resucitó y en esa muerte nos ha hecho nosotros libres de la muerte. Amén. Aceptas a Jesús como tu el Señor, y amén. O de así como no en en fe yo, delante de Dios y de los hombres, yo te bautizo en el nombre de Jesús, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. amén. Se dio a la cruz y derramó su sangre para perdón de sus pecados. la Cree que la resurrección de los muertos y la vida eterna. Acepta a Jesús con yo... Salvador y Señor de Pues conforme a la fe que usted declara ante Dios y los hombres, yo la bautizo en el nombre de Jesús, que es Padre, Hijo y Espíritu ¿Amén. Santo. ¿No existan en el aporte de para perdón de sus pecados? Amén. Este que este estuvo, estuvo muerto el día? Sí, cuando el día resucitó, venciendo la muerte, y en esa muerte somos también los otros vencedores. Amén. Es en la resurrección de los muertos y la vida de Dios. Amén. Acepta a Jesús como tu único Señor salvador Amén y así como te explicas en tu fe el nombre de Dios en el nombre de Jesús que es el Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Amén De tus pecados, crea en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Acepta al Señor Jesús, tu único Dios, Señor y Salvador en su vida. Conforme a la fe que aquí detrás, delante Dios y los hombres, yo te bautizo en el nombre de Jesús, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, Jesús Jesucristo se dio a la cruz y derramó su sangre para perdón de tus pecados. Amén, crees en la resurrección y la vida eterna. Amén. Aceptas a Jesús como tu único Señor y Salvador. Por pues así como tú estuficas en tu fe delante de Dios y los hombres, yo te bautizo. En el nombre de Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios! Para la bendición de Cristo padres. Amén. Es la resurrección de los muertos y la anterior. Amén. Aceptas al Señor Jesús, tu Dios, Señor y Salvador en tu vida, contra la fe la de este, el Señor que va a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 que Jesucristo nuestro Señor derramó la sangre a la caballo para perdonar tus pecados Amén es la resurrección de los muertos de la vida eterna Amén aceptas al Señor Jesús conmigo, como Dios salvador, Señor y salvador en tu vida Amén los pues conformarás en que te ante Dios y los hombres yo te bautizo en el nombre de Jesús que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Amén Amén Todo de... Está... Hermana Matilde, este Jesús se dio gente! ¡Listo, gente! ¡Listo, gente! ¡Listo, gente! ¡Listo, gente! ¡Listo,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 Ven hombre ver. a a ver. Ven a ver. Ven Señor Amén. Ven la ver. Ven a ver. para a ver. tus pecados ver. la resurrección de los muertos y la vida Amén. Ven a Señor Ven Amén. ver. Dios, Señor ver. Ven en tu Amén. a la a ver. Ven a por No llegó para pagar, no llegó para pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. No para pagar, no para pagar, Hermana Susana, es que Jesucristo se dio a la cruz del Calvario y derramó su sangre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 ¡Ay, una paloma, que sí. sí, está ¡Me es que no ¡Me sea! que sea! que sea! que sea! ¡Me da lo la sea! ¡Me da lo que sea! ¡Me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 para perdón de tus pecados que es la resurrección de los muertos y la vida eterna aceptas a Jesús tu único Dios Señor y salvador en tu vida conforme a todo que tú te testificas entre Dios y los hombres yo te doy el en el nombre de Jesús que es Padre, Dios y Espíritu Santo Amén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 We yeah. got para todos de pecados, que es en la resurrección de los muertos de la vida eterna, aceptan a Jesús como me Dios, Señor y Salvador en tu vida, y con la fe que te no justifica ante Dios y los hombres, yo te bautizo en el nombre de Jesús que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.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 la cruz del Calvario para pedirle pecados. que es la resurrección de los muertos y la vida eterna, aceptas a único se Dios, Señor, y Salvador, en tu vida, de la Cruz de Dios Cruz de la Cruz de de la de la Cruz de la Miguel Ángel, crees que Jesucristo se dio en la cruz del Calvario y derramó su sangre para perdón de tus pecados. Amén. Crece en la resurrección.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 Yo <risa> le <risa> A del agua. de los Jesús, ¿crees que te dio a la cruz del calvario, y derramó su sangre para perdón de sus pecados? ¿Crees en la resurrección de los muertos y de la vida eterna? Acepta a Jesús como tu único Señor y Salvador? Es pues así como te suficientas a El delante de Dios y de los hombres. Yo te repito en el nombre de Jesús, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Aleluya! perdón de tus pecados es la resolución de los muertos y la vida de a Jesús como único Dios y Salvador, en tu vida conforma la fe que tú te explicas ante Dios y los hombres yo ¿No te bautizo en el nombre de Dios es? pero que déjala que, que se de 3, 3, 3, 4, Al sin hermano ya, la hombre Ahora yo, ahora yo, ahora yo. De mojada. ¡Sí! Yo, ¡Yo, estamos con la mojada.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 para ti? ¿Y no tengo una foto Ah, para ti todas? ¿36 fotos para mí? Hermanas hermanas, que Cristo de y el sangre de para la perdón ...los muertos la vida a Jesús tu único Dios yo te bautizo en el nombre de Jesús que es Padre, Hijo y Espíritu Santo